Hola buena gente, hoy les voy a mostrar unos clips que grabé mientras estaba jugando Geometry Dash en directo Y pues quedaron cosas bastante divertidas y bastante increíbles y bastante impactantes Así que bueno, no los lo dejo con la intro o los dejo con los niveles y yo soy Citra y bueno y eso, nos vemos, chao my... No <risa> No, no puede ser, no puede ser. Ay, efísima, efísima. No, la cosa era pasar para la primera. El chat todavía sigue diciéndome go. Dale, dale. Vale, vale... Vale, vale, vale... Espera, espera, espera... ¿Qué? Ah, mira, es que... No... Ok, vale, no importa... Mira, mira, mira... Vale, vale, mira, mira... ¡Dale! Al huevo, al huevo, al huevo, al huevo... GG, GG. Sé que no quieren ver el nivel completo porque sinceramente es aburrido hasta para mí Así que si quieres ver el, el nivel completo te lo dejo en la descripción Y pues básicamente me lo terminé pasando después de perder como unas 5 o 6 veces Impactante, impactantísimo Estoy, no puedo más, no puedo más No Tal vez unos 3 niveles quedarían bien, ¿sabes? Man, no, pero muy genial Ah, está madre. Y ahora sí se debe escuchar más mi voz, no. Es que si bajo mucho el juego se escucha feo porque mi computadora está sonando y pues es. Genial Nivelazo si te está gustando el video, recuerda dejar tu me gusta y me ayudarías un montón compartiendo mi video. También si no estás suscrito, puedes suscribirte y con eso me motivas un montón a seguir en esto. Mi meta para este mes de junio es llegar a los 350 suscriptores y me ayudarías un montón suscribiéndote si aún no lo has hecho. Así que recuerden que el nivel completo por si lo quieren ver está en la descripción y, y sin nada más que decir, vamos con el siguiente nivel. Es esto de verdad, <laughs> where is 2.2? Look at Rup, Rup break my level. Y bueno gente, lo que resta de los clips Los voy a dejar para una tercera parte Porque si, sí, esta es la segunda Parte del video que hice hace Aproximadamente dos meses, llamado Clips jugando al cubo, supongo que el título Será igual, solo que parte 2. Así que recuerden que si les gustó pueden dejar su me gusta Y suscribirse y ese tipo de cosas Coméntame qué te ha parecido los niveles que has visto Y muy probablemente implemente Algo nuevo al canal llamado saludos Saludos cítricos, no sé Esto se me acaba de ocurrir, pero sería una buena Dinámica para que ustedes salgan en mis videos porque merecen el reconocimiento, porque yo estoy aquí, yo estoy subiendo videos y estoy recibiendo la motivación gracias a ustedes. Así que déjame tu comentario de qué te pareció los niveles y muy probablemente te envío un saludo en el siguiente video, sea cual sea. Te voy a enviar un saludo, así que ya sabes, coméntame y, y nada, yo soy Citra y nos vemos en la próxima.